Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día estamos en un nuevo video de iPod Channel. Hoy día vamos a presentar un nuevo iPod, que ya como ustedes saben, estamos en la familia Touch. Así que hoy día vamos a presentar el nuevo iPod, segunda generación iPod Touch. Así que vamos a comenzar. Amigos, ya de haber venido, ya este como ustedes ya saben, ya estamos con el iPhone de segunda generación, y hoy ya se va a presentar este iPhone. Así que como ustedes ya saben, vamos a presentar siempre sus propagandas en todos nuestros videos. Así que vamos a ver su propaganda que ya viene. De debe de la propaganda. Como ustedes ya lo saben, vamos a hablar sobre el iPhone Touch segunda generación. Vamos a hablar su tamaño. De altura de esta parte, vamos, es 4,3 pulgadas de 110 milímetros. De la parte de ancho, es 2,4 pulgadas, que viene a ser 61,8 milímetros. Y de profundidad, 0,3 pulgadas, que viene a ser 8,5 milímetros. En de peso, 4.05 onzas, que viene a ser oh, 115 gramos. De la capacidad de gigabytes, hay un dash flash de 8, 16 y 32 gigas. Video, 10 o 24 horas de video. En music hay. Para que guardes, es decir, tus videos hay. Este. 100, 700, 3500 o 7000. Para que guardes tu música. Es la cantidad que puedes almacenar en este iPod. En de fotos. Puedes almacenar por si sí 10 mil millones o 20 mil millones o 25 mil. Como ustedes ya lo saben, ya les dije, en soporte inalámbrico. Es que viene el Wi-Fi. Como ustedes ya lo saben, que esto cosito es para el Wi-Fi. Y el soporte Nightmare Plus iPod integrado. Servicio que voy a usar en la ubicación de maps, que es este el maps, que viene. Eh, Servicio basado en la ubicación de Maps, como Son, en la caja del iPhone Touch. Segunda generación viene el iPhone Touch, los audiculares, el cable USB para conectar a la corriente. También viene el adaptador a la base y el, ba el paño pulido para que limpies tu iPod y guía de inicio rápido. Para Es un papel que vas a leer todas las especificaciones. El monitor tiene una pantalla panorámico multitouch de 3,5 pulgadas en diagonal, esta parte. En resolución, en resolución de 48 por 320 píxeles por pulgada, que son cuadrados, que son muy Pocos de verlos, casi lo puedes ver cuando cuando ves mucho el celular, así a muy exagerado. Ahí recién los puedes de las cuadraditas. En, por decir, cuando tú las cargas, te, en dos horas te va a dar 80 de batería y cuatro horas el batería completa, 100%. En música, la batería al 100% te va a durar 36 horas. Y viendo videos, seis horas, completamente cargado. Así que, también, eh, como vemos, es un diseño metálico. Con esta parte, que en el iPod primera generación, era con un cuadradito. Y como vemos, casi tiene las mismas aplicaciones. Uh, pero eso sí. Ahorita, aparece la aplicación de Nike más iPod. Como es, este, que hablemos. Eh, sirve para que tú puedes ir veas cuántas latidos tu corazón cuando has corrido y es demás cosas que te puedes ver en tu iPod. Así que así de hasta la próxima. No olviden de ver el video del WW8 y ver este video y también el evento como ustedes ya saben, así que nos veremos en una próxima en el iPod. Tastes like a gummy jelly bean or lollipop. Yum yum yum. Give me some, give me some. Yum yum yum. iPod TV